Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días aquí, echando un matecito, echando matecito, es algo que eh, le da la marca, le da el sello al programa, y bueno, esta es nuestra manera de, de reflejar este compartir que queremos brindarnos entre nosotros y brindar de parte nuestra hacia todos ustedes. Y bueno, no solo compartimos el mate, no solo compartimos este, este tecito mágico, maravilloso, sino que también queremos compartir Muchas de nuestras historias, conocimientos, cosas aprendidas, ¿no es Esas así, de Muchas experiencias, sí. Y nuestras dudas también, ¿no? Porque aquí mismo las vamos a estar resolviendo y abriendo a ver qué podemos encontrar. Sí, así es. Y a partir del próximo programa, con nuevas personas que van a venir y, y también van a aportar lo suyo. Eh, va a estar bien, va a estar chido, como sí. dicen acá en México, va a estar increíble. La idea es hacerlo ameno, cercano y, y diverso posible, ¿sí? Así que Gaby, bueno, ¿con qué comenzamos hoy? Muy bien, eh, dinero y espiritualidad, ¿no? Eh, son, son varias preguntas, ¿qué relación tiene? Si hay alguna, por ejemplo, si la abundancia de dinero significa algo espiritualmente o la falta de este significa también algo, eh, ¿de dónde proviene el, el dinero también? ¿Por qué es necesario vivir? Eh, la materia de esta manera, ¿no? Ah, bueno, qué tema este, ¿no? <ríe> la verdad, sí, sí es un tema que debe de estar claro para evitar confusión, para evitar caminos cerrados, para evitar frustrarnos. Las personas espirituales tendemos eh, en un principio a ver la parte material y ver al dinero como algo que es sucio, que, que es negativo, que es perverso. Y decimos, es que yo soy una persona espiritual y entonces, claro, justifico el hecho de, de que el dinero no me fluya, de que no tenga éxito en mis proyectos, de que las cosas no se concreten. Y en cierta manera eso se da, fíjate. Okay. ¿Eh? Mucha gente diría, no, el que es abundante espiritualmente va a ser abundante en lo material, en el dinero, y, y le va a fluir, y va a ser un empresario exitoso porque es una persona espiritual exitosa. No, eso es mentira, lamento eh, decepcionar a mucha gente que sigue ese camino. Porque realmente si somos personas espirituales, nosotros no vamos a carecer de lo material. Eso está absolutamente previsto, que para avanzar en este mundo necesitamos de recursos materiales. Y, y el dinero es el el representativo eh, del recurso material, ¿no? Es un maravilloso invento que nos ha facilitado el hecho de movernos aquí en la materia. Como una especie de lubricante de nuestro avance, ¿no? ¿Algo así? Sí, claro, es, es un elemento fundamental, importante. Pero eso no significa que vayamos a tener dinero o riquezas como los grandes jeques o los multimillonarios o, o estas... Personas ¿no? que, que están ahí en, en los rankings de los más adinerados. Uh -huh. Esas personas no son para nada espirituales. Porque para la espiritualidad, tener exceso de, de algo es tan negativo como carecer de ese algo. Es un desequilibrio. Es un desequilibrio, exactamente. Entonces, para las personas espirituales el dinero debe y tiene que fluir si estamos reconciliados si estamos eh, amigados, si estamos de alguna manera viendo a la parte material como el sirviente de la parte espiritual. Entonces, siempre que lo necesitemos y siempre que se requiera para avanzar, siempre va a estar, siempre va a aparecer, no debemos de preocuparnos en ese sentido. Claro que tenemos que cumplir con las labores y las acciones necesarias para que, la parte material se mueva pero eso no debe ni tiene que haber ningún problema okay. puesto que las mayores ambiciones no están en la adquisición de, de recursos o de riquezas nuestras mayores ambiciones por así decirlo, o anhelos, o sueños o, o, o peticiones están en la expansión de la conciencia y es así como se va a ir enriqueciendo tu alma por sobre todas las cosas y tu vida material se va a ir acomodando a todo lo que necesites porque hay que entender que en los sectores, en los sitios y en los lugares selectos financieramente hablando, económicamente hablando no están la mayoría de veces las mejores personas o las almas más crecidas decía por ahí un maestro es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello entre al agujero de un alfiler y eso, indudablemente, es algo que eh, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Sigue ¿Sí, bien. Muy bien. Y, por ejemplo, este tengo una duda, así eh, Cuando la espiritualidad se, se comparte no y también se genera un ingreso, hay muchas personas que, bueno, incluso nos ha tocado ver así en, en los comentarios de, de los primeros videos y cosas así, ¿Y como que piensan que la, que la espiritualidad no puede ser cobrada o no se puede dar dinero a cambio de lo espiritual? Ah, perfecto. ¿Cómo, cómo es eso? Sí. Nada es gratis en el universo. Okay. Nada es gratis. Nosotros siempre tenemos que dar algo a cambio. Aparte, debe de nacernos el hecho de dar algo a cambio. Okay. Eh, porque en primera instancia nosotros tenemos que estar siempre en condiciones y en posibilidades de dar. Por ende, si siempre estamos sirviendo a, a, al universo, a la energía, a la humanidad, a, a las personas a las que amamos, entonces todo nos va a llegar. El amor, la riqueza, la solidaridad, un montón de cosas. Pero aquellas personas que solo piden, piden, y no quieren dar nada a cambio, no están aprendiendo una de las leyes fundamentales de la espiritualidad, de la evolución, de la, del avance y del amor. Nosotros siempre tenemos que que, que, que dar, o sea, nos debe de nacer darnos, porque el que da, o mejor dicho, el que se da inclusive, sale mucho más beneficiado que el que recibe. Ahora, cuando nosotros somos terapeutas o estamos dando un servicio de crecimiento, de avance, de luz, a la otra persona, ¿qué es lo que... Eh, se le hace más fácil brindar y dar y facilita la vida del terapeuta. Por supuesto, la parte económica. Claro. Eso no significa que sea la única manera de retribuir esa guía, esa, esa sabiduría, esos conocimientos, esa luz. Hay otras maneras, no solo a través del dinero. Pero indudablemente el dinero, por supuesto, es siempre un, un, una mejor ayuda para que la persona lo dirija a aquello que lo necesite. Facilita. ¿Sí? Exacto. Entonces para aquellas personas que son terapeutas o ejercen una labor de, de servicio, de guía, de ayuda a las otras personas, eh, no se sientan mal en el momento en que le están poniendo una tarifa a ese servicio. Siempre y cuando, por supuesto, esté dentro de, de, de ciertos parámetros que son aceptables, ¿no? Que, que, que sí. son, por obvias razones, eh, algo que corresponde. Mucha gente se... Se, se va más allá, se le pasa la mano y entonces ya indudablemente se está interesando más por reunir recursos que por ayudar y servir a otras personas y ese ya deja de ser un guía espiritual, ese ya deja de ser una, una persona que actúa en congruencia con lo que dice, se expresa y supuestamente hace. Algo sí llegó a pasar con ocho con ¿verdad? Al, al final de... Ay, Ocho bueno Realmente no lo conocimos en profundidad a Ocho Me hubiera gustado, me hubiera encantado Poder tener algún encuentro con él Y, y percibir y sentir más respecto a ese gran maestro Porque sí. su enseñanza es indiscutible, es maravillosa, es excepcional Ha beneficiado a la humanidad En cambio su ejemplo, por supuesto, fue muy contradictorio eh, o por lo menos muchas de las cosas que se difundieron, que se dieron a conocer, porque hay que entender que también se generó una campaña de desprestigio a, a, a, ¿Tienes tú que se va? No tengo que se yo. <risa> Esa es la costumbre. La idea es que arreglamos que él se ve, ¿no? Que a yo no se ve. Pero... Sí, sí. Se va, tranquilo. ¿no? Y no me des a mí el, el termo, porque <risa> no era... era el te agarra el, el argentino. <risa> sí, el sí. Automático. Y, y bueno, servir, servir es... Es entonces la característica fundamental de, que, de aquel que está avanzando. Por eso de repente me, me gusta, a mí se va, ¿no? Por, por servir a otro. Pero en el caso de hoyo, no podemos decir que no, no se dedicó a servir. Sí, se dedicó a servir, sin ningún lugar a duda Por eso es que formó esa inmensa comunidad y, y, y dio muchísimo de esos conocimientos. Ahora lo hizo de una manera extraña, un poco opulenta también, un poco... Eh, revolucionaria para aquella época, eh, claro, ha de repente, sí, sí, generando controversia, generando muchas veces escándalos, yo no sé si eso era necesario, no lo sé, habría que situarse en el momento, en la época, eh, en el sitio de hoyo y entonces, claro, eh, entender por qué hizo lo que hizo, porque a veces los maestros tienen propósitos que de repente eh, para nosotros resulta incomprensible. Okay. Tal vez para que eh, sus conocimientos o su sabiduría o, o, o su enseñanza tenga mayor difusión. Porque recuerden ustedes, a veces en este mundo eh, lo importante es que se hable de uno. Se hable bien o se hable mal, es secundario. Okay. <ríe> lo importante es que se hable. Y bueno, si se habla de uno, trasciende también la obra que uno genera. Desde mi percepción, yo no lo haría. Yo no, no, no me exhibiría, creo que es innecesario. Creo que genera mayores dificultades que, que beneficios. Pero realmente no puedo evaluar a hoy en su, en su acción porque no lo conocimos en profundidad. Okay. Pero lo que sí puedo destacar y lo que sí puedo reconocer y, y valorar es su enseñanza. que Así como la de muchos maestros ha sido trascendental, importante para Occidente... Gracias a ellos el conocimiento de Oriente nos llega a nosotros y todos nosotros nos hemos beneficiado. Así que es mucho lo que tenemos que agradecer a estos maestros, ¿sí? Como Krishnamurti, como eh, Saibaba, Baba, como eh, Yogananda, como tantos otros de Oriente que se han venido, han cruzado el charco, han venido a, a Occidente y, a y, y nos han traído toda esta sabiduría, ¿sí? ¿Qué más? Ay. Quería preguntarte eh, es si bien ya quedó claro esto de, de la materia nosotros hemos platicado algunas veces o hemos visto un poco de información sobre el origen del dinero no y un poquito o sea, tanto el sentido que puede tener de, de que uno si está en lo espiritual no va a sentir carencia pero también sí hay un origen no de, del dinero de dónde viene y sí hay también un control de esto, ¿no? Bueno, sí, el sistema financiero que actualmente vivimos, que no es la culpa del dinero, sino es de aquellos que... Entonces, que lo, lo toman. Que mueven el dinero, sí. que tienen el poder del dinero. Es, por supuesto, absolutamente eh, satánico, es eh, nefasto, no, no, no ayuda a... a a hacer prosperar a las personas, sino todo lo contrario, a mantenerlas esclavas, a mantenerlas sometidas, a mantenerlas dependientes de ese papelito, que muchas veces no tiene ningún respaldo. ¿sí? Mm. Con anterioridad sabemos que, que el billete tiene un respaldo en oro. Hoy en día la mayoría del, de los dineros eh, de las monedas nacionales no tiene ningún tipo de respaldo en oro. Es un respaldo en el cual... Todos nos hemos puesto de acuerdo, o por lo menos ellos nos han impuesto de que es así y, y debemos de aceptarlo. ¿no? Y, y entonces se emiten papeles, como lo hace la Reserva Federal, de una manera eh, exagerada y, y siempre sirvi sirviendo a sus intereses. Y entonces, claro, por supuesto, el resto de, de, de, de la gente común y corriente vivimos de alguna manera... Eh, siempre a la expectativa de, de, de las decisiones que estas personas poderosas toman Y que generalmente no son en beneficio de nosotros Sino siempre es en beneficio de ellos Porque eh, siempre estamos endeudados sí. Siempre se está eh, generando esa condición En donde la persona eh, se mantenga de alguna manera presionada En función del dinero para que únicamente cumpla La voluntad de aquellos que rigen el dinero Que son personas, como decíamos, nefastas que son personas que prácticamente podríamos decir que rayan eh, eh, la condición de, de no humanos, ¿no? no, humanas, no, ¿no? Humanas, sí. <ríe> Exacto. Entonces, ¿con esto significa que los seres humanos tenemos que vivir así? ¿Con esto significa entonces que eh, no queda otra más que sobrellevar a este mundo como esclavo? No, no es así. Tal vez corresponda vivir de cierta manera... Eso, pero no es como debemos de vivir. Exacto. Es verdad que a todos nosotros nos va a influenciar este sistema financiero eh, opresor que existe en el mundo. Sin embargo, sin embargo nosotros podemos crear nuestra propia realidad no dándole el poder al dinero que la mayoría de la gente le da. Okay. Porque eso es lo que ellos esperan, que nosotros hagamos un dios de, de, de un papel, un dios... De, de, de, de la ambición, de la codicia, de, de, de, de por supuesto, eh, ese falso poder. Uh -huh. Y eso sería caer en sus redes y eso sería, por supuesto, eh, eh, pues no tener un destino más que el de esclavos. Pero eso es culpa de ellos. No, es okay. culpa, o mejor dicho, es responsabilidad de nosotros el aceptar esas leyes de juego. Si nosotros generamos la conciencia suficiente para dar, darle a, a, al dinero simplemente eh, eh, las facultades y el poder que realmente tiene, que es eh, una herramienta de transacción para facilitar que, que las cosas materiales, o mejor dicho, para materializar la energía, uh -huh. si simplemente le damos ese, eh, ese, esa facultad, entonces y buscamos prosperar y crecer a nivel interno, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. No vamos a vivir de manera ostentosa, opulenta, no. Vamos a vivir como es necesario que tengamos que vivir. Para no distraernos de nuestro trabajo interno. Exacto, para no distraernos y, y para no perdernos en ese falso camino de, de, de la ilusión de la materia. ¿Sí? Eh, vamos a vivir en un... Eh, en un término medio que es lo más positivo para todos nosotros recuerden ustedes es tan kármico, es tan nefasto negativo, dañino nacer en la, en la carencia como también en la opulencia aquellos que nacen en cuna de oro pues, realmente les resulta muy difícil avanzar, crecer, desarrollar, expander la conciencia porque no tienen el valor de las cosas y aquel que no valora las cosas jamás puede ser una persona agradecida llena de conciencia, de entendimiento, de comprensión, de compasión, de amor. sí. Y bueno, aquel que por supuesto vive en las más grandes carencias, indudablemente también se le dificulta muchísimo avanzar espiritualmente, porque primero tiene que pensar en comer, en vestirse, ¿no? en sus necesidades, en sus necesidades básicas. Sí. Y entonces las personas que estamos eh, dentro de la clase media, que por eso... Se intenta explotar, se intenta hacer desaparecer, uh -huh. se intenta eh, disolver el mundo o, o las personas que tienen el poder financiero y, y realmente el poder eh, en este mundo. Lo que quieren, por supuesto, son únicamente dos clases. La clase perdida eh, y la, la, clase, la clase perdida de aquellos que tienen muchísimos recursos y la clase oprimida de aquellos que carecen de lo necesario. Y por supuesto la gran mayoría, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos generar condiciones diferentes. Solo seamos personas despiertas, solo seamos personas conscientes, solo tengamos bien en cuenta que el dinero es una herramienta que sirve a los propósitos más inmediatos, a los propósitos... Eh, que son necesarios para desenvolverse en este mundo y nada más lo más maravilloso lo más excepcional viene eh, más allá de lo que el dinero puede dar sí muy bien qué más Gabito ya para ir terminando pues solo para terminar eh, es una especie de, de consulta no o sea sí qué podría ser una alternativa Imaginándonos, que podría ser una, una alternativa a todo el sistema económico? ¿Qué sería lo más avanzado que se podría dar para intercambiar entre nosotros vale. el trabajo? Bueno, eh, yo sé que esto puede llegar a resultar un poco choqueante. El hecho de, de decir, por ejemplo, que uno de los eh, sistemas más avanzados que se han dado a conocer a la humanidad pero que, por supuesto, no estamos todavía preparados para vivirlo okay. de la manera que corresponde, es el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo es un sistema comunitario, es un sistema en donde se supone Ajá. todos debemos apoyarnos, todos debemos ayudarnos y potenciar todas nuestras facultades. Claro que en la teoría es maravilloso, sí, es excepcional, pero en, pero en la práctica los egos, las ambiciones y, y, y lo negativo de las personas rompen con, con el ideal más profundo del comunismo. Entonces, no es algo práctico que pueda llegar a, a plasmarse eh, en la época evolutiva que, que nos es. encontramos. Más adelante, sí, va a ser algo que, que naturalmente se va a dar y se va a manifestar en el mundo. Sin embargo, en estos momentos, yo eh, recomendaría y sugeriría que la meritocracia sería el sistema de gobierno más... Eh, más correcto, sí, que debiera méritos, poco a poco plasmarse. Las personas que tienen mérito, las personas que tienen mayor sabiduría, mayor eh, conocimiento, mayor compasión, amor, que tienen las dos energías eh, más equilibradas en lo que respecta a la parte técnica, pero también a la parte espiritual. Okay. Esas personas serían las que deberían de tener el poder, y eso sería en beneficio de todos. Una especie de hierofanía... Sí, del, como de los egipcios que estaban bastante equilibrados sí una teocracia okay. hierofanía miren el Vaticano es una teocracia okay. ¿sí? el Vaticano eh, de una o de otra manera ha existido o mejor dicho la jerarquía eclesiástica ha existido porque ha llevado más o menos con grandes falencias por supuesto y torpeza a lo largo de la historia pero ha entendido y ha comprendido que las personas que tienen que llegar al poder de una o de otra manera tienen que ser personas que ya tienen una vasta y larga trayectoria y han comprobado que pueden ser eh, beneficiosos para la, la, los intereses de la iglesia. Entonces, de alguna manera ahí vemos un ejemplo. En Irán también, en Irán existe... Eh, una autoridad religiosa que está más allá del presidente y es el que permanece durante un tiempo, no, no sé exactamente, eh, indeterminado, creo, hasta donde él quiere. Y entonces, bueno, lo sustituye otro, eh, otra autoridad religiosa y, y en cierta manera podríamos decir que... Eh, se, se acerca un poco a la meritocracia claro que todo esto debe y tiene que ser perfectible no no no sí. no, no es lo que yo estoy pregonando como un ejemplo de, de, de eh, gobierno podría ser una esquinita de, del concepto pero de pero margen. se acerca se acerca a lo que debiera de ser aquí en Occidente podría haber maravillosas meritocracias pero claro una persona una persona con, con que sea digna de ocupar un cargo de poder generalmente no llega al poder porque las mayorías no son capaces de reconocer la sabiduría en una persona. Porque las mayorías no son sabias. La democracia es fatal, es letal para los seres humanos. Es terrible. Claro, es lo que tenemos como lo mejorcito de lo que hemos conocido. Yo lo entiendo, lo comprendo. Pero ya es momento de dar un paso más allá. Y, y entonces realmente elegir a una o a varias personas que tengan un crecimiento interior importante un crecimiento espiritual, un crecimiento eh, a nivel de conciencia que, que, que pueda a todos nosotros beneficiarnos y ayudarnos a la hora en que esa o esas personas tomen decisiones. Eso sería, digamos, eh, en estos momentos lo que eh, beneficiaría de, man de manera eh, excepcional, fantástica, importante a la humanidad. Yo apuesto por la meritocracia, pero el comunismo como ideal... Es lo más maravilloso. Y ese comunismo hoy en día todavía no estamos preparados. Espero que en 500 años sí. 500, sí. <risa> bueno, espero no, no haber ofendido mucha ideología eh, política o ideología claro. fundamentalista. Hay que escuchar con atención lo que se dice porque pues uno puede escuchar al principio y, y si no escucha la explicación de lo que se dijo después no se va a entender claro, correctamente, claro. ¿no? Y realmente si las ofendí, bueno, disculpen, y, y, y no me retracto de todo eso, porque lo único que está demostrando esa ofensa es la nueva apertura de una nueva visión, de una nueva percepción de, de la vida. Todos los seres humanos tenemos que escucharnos, y en la manera en que nos escuchamos podemos reconocer muchas cosas muy importantes en la persona que tenemos al lado. Y entre todos podemos aportar para mejorar eh, las condiciones claro. de la comunidad y por supuesto las condiciones individuales propias Que forman parte de la comunidad Cada individuo es importante para la comunidad Y todos nosotros debiéramos de estar de alguna manera eh, apoyándonos, asociándonos eh, Alentándonos, sí. complementándonos Y realmente no es así es todo lo contrario. Los seres humanos vivimos dispersos, separados, distantes, compitiendo los unos a los otros en vez de estar cooperando. ¿No, Gaby? Y eso ha sido terrible. Y por eso es que han ganado esta, eh, estas personas que, que tienen el poder financiero y es por eso que, que allí están rigiendo un poder que nos hacen creer que lo tenemos nosotros, pero por supuesto que no lo tenemos. Eh, y, y entonces, desde ya, vivimos el mundo tan injusto en el que vivimos. Pero... Es lo que nos merecemos y lo que viene estoy completamente seguro de que va a ser mucho mejor, Gaby. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces. Ya está. Muchísimas gracias, Gaby, por esta plática y por haber abordado este tema tan controversial, tan importante. Espero que les haya servido a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. ¿eh?